Y seguimos acá en Create, en este espacio viene el tema del día. Cuatro acuerdos. ¿Qué son y cómo aplicarlos? ¿De qué se trata? Los cuatro acuerdos, te vienen de un libro de la cultura tolteca, de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz propone un procedimiento para que las personas puedan llevar la vida de una manera más libre, y poder conectarse con su interior. ¿De qué manera? Rompiendo con las creencias que nos limitan. Entonces creó este libro con el fin de poder armar unos acuerdos. Denominó acuerdos a cuatro puntos que vamos a ver hoy. Pero no desde el punto del libro específicamente. Sino cómo podemos llevarlos adelante. Cómo podemos incorporarlos en nuestra vida. Qué es lo que podemos hacer para llevarlos. Y para eso hoy Ernesto, Uriarte quien les habla, les comparte el punto número uno de los acuerdos y dice Sé impecable con tus palabras. Primer acuerdo. ¿Qué quiere decir sé impecable con tus palabras? Hablar de la manera más apropiada posible. Eliminar el lenguaje de pobreza. El lenguaje de pobreza es aquel que por ahí denominamos con el que uh, estoy soy un tonto, soy soy un pavo, me equivoqué, hay que bobo. Bueno, todos esos lenguajes, eliminarlos. Pero buscarle también la solución desde dónde. Desde hablar menos y hacer más, por ejemplo. Otro de los puntos puede ser, sobrepasa tus expectativas respecto al cumplimiento de tus compromisos. Cuando te comprometes con algo a resolver. ¿Qué tan comprometido estás? Logras hacer lo que te comprometes o pasan por alto? ¿O no realizás ese compromiso? ¿No sos responsable? Otro de los puntos fundamentales para ser impecable con tus palabras es cuidar tus pensamientos. Y cuidar tus pensamientos deviene de una buena alimentación verbal que tenga en el interior. ¿Qué diálogo tengo interno? El diálogo interno es fundamental. En una ocasión hemos hablado, pero es fundamental el diálogo interno que sea sano porque la primera comunicación que tengo para salir al exterior es la interior entonces si yo me hablo bien si yo me trato bien es posible que tenga un mejor diálogo conmigo y con el resto hacia afuera escuchar el 70% y hablar solo el 30 ese es un punto fundamental para poder tener presentes a la hora de que Cuanto menos hablo, más escucho, es posible que pueda resolver de alguna manera mejor. Cuando escuchamos a alguien que hable y hable y hable y no nos permite meter bocado, bueno, es porque algo está queriendo mostrar también. Entonces, ¿desde dónde lo muestro? A prestar atención. Otro de los puntos, podemos decir, busca tener más precisión en tu lenguaje para expresar adecuadamente tus ideas. ¿De qué manera lo voy a decir? Porque a veces no es lo que digo, sino también cómo lo digo. Es más importante el cómo lo digo, el, la tonalidad, depende a, quién, me voy a, a quién, con quién estoy tratando, con quién estoy hablando. Si bien es importante lo que voy a decir, el cómo lo voy a decir va a ser un reflejo de lo que pueda reaccionar el otro. Y otro de los puntos para este acuerdo es descartar toda comunicación agresiva en tu vida. Si son de esas personas que de repente está constantemente insultando, tratando de hablarle a otros y, y es de una mala manera, bueno, es importante desintoxicarse de eso. Porque la alimentación no es solamente desde la comida, desde la bebida, sino también desde las palabras, desde los pensamientos. Entonces, si yo no me trato bien, me estoy intoxicando y eso va a hacer que intoxique al resto. Después quiera insultar al resto, lo trate mal, no le habla bien. Entonces... Desde acá es que se comparte este primer acuerdo de ser impecable con tus palabras. El segundo acuerdo, que nombra con Miguel Ruiz, dice, no te tomes nada personal. Y este es un tema bastante particular, porque si nos tomamos algo personal podemos sentirnos agredidos con una realidad que no conocemos. Y acá voy a explicar un poquito lo ¿Cómo lo podemos incorporar? Aprende de las diferencias con los demás, integrá y respetá las decisiones de los otros. Cuando no tomamos nada personal, entendemos que el otro es el otro, que el otro no soy yo, y que si me está afectando algo de lo que el otro dice, puede llegar a ser un reflejo mío. Y ahí es donde me lo tomo personal, digo, este me lo dijo a mí, este me agrede a mí, me lo está haciendo, y quizás no, no necesariamente es así. Si no lo tomamos personal, podemos entender que lo que el otro dice solamente es una visión personal del otro y solamente eso. entender que el otro es un otro con sus propios pensamientos, dominio de emociones, cultura y creencia. Todo nuestro aprendizaje que nosotros llevamos al exterior viene de lo que nosotros conocemos o creemos que es mejor. Entonces es importante poder conocernos para poder entender qué es lo que dice el otro. Si algo te molesta, busca el espacio apropiado y expresalo claramente desde tu perspectiva, trabajándolo desde la introspección. Y acá volvemos al tema del interior de cada uno, porque es, es más importante trabajar el interior que trabajar el exterior. A veces nos enfocamos tanto en buscar información afuera, y buscar información afuera, y nos olvidamos de nosotros, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que estamos visualizando de la situación, cómo podemos llegar a, a llevar adelante una situación o un tema, si de repente no nos escuchamos. Es importante poder prestarse atención en el interior. Bien, no busques imponer tus deseos por sobre las opiniones de los demás. Hay alguien que opina algo y es importante respetarlo, desde ahí es ese... Ese espacio que le damos al otro para que no, no entremos en este que se lo tome personal. Dejémoslo trabajar al otro. Considera siempre el bien mayor en todo, en cualquier situación. Siempre antes que el bien personal está el bien mayor. ¿Qué significa el bien mayor? El bien mayor es el bien común de todos, de los involucrados, de los que estamos acá presentes. Si compartimos una conversación y de repente viene alguien, y yo solamente quiero hablar desde mí, no estoy haciendo un bien mayor, estoy mostrándome. Mi ego me está diciendo, mírame, mirame, mirame. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es frenar y escuchar. Escuchar al otro. Evita vivir desde el ego. Aprende acerca de la compasión, la humildad, la escucha consciente, la apertura mental para vivir mejores experiencias. Eso te va a ayudar a tener más paz en todos los aspectos. La semana pasada hemos estado con un invitado, Daniel, que nos compartió la compasión. Y eso es fundamental para poder tener un equilibrio y para poder comprender al otro. Por eso desde este lado, este punto comparte que no te tomes nada personal para evitar conflictos. El tercer acuerdo nos trae el doctor Ruiz y dice, no supongas ¿cómo incorporamos esta no supongas? hace más preguntas sé paciente, reflexiona conecta mejor con las demás personas el suponer te va a llevar a pensamientos que no son reales que son ansiedades me va a llevar a un pensamiento que todavía no existe en realidad, no sé si existe entonces, yo presupongo no solamente me está hablando a mí, sino que después eh, va a pasar algo así, así, así. Y yo ya empiezo a, a meter en la cabeza un montón de cosas que real, en realidad todavía no existen. Así que ser más paciente, hacer pausa, reflexionar sobre la situación, va a llevar a este punto a que tenga un equilibrio. Evitar suponer aplicando la escucha activa y la comunicación asertiva. Escucha activa no solamente es lo que... Sino que también presto atención a lo que escucho Estoy presente en esa escucha Y la comunicación asertiva es de alguna manera Como el primer punto, ser impecable con mis palabras Por eso es que estos cuatro acuerdos son ideales Para poder mantener una vida más plena, más sana No solo con nosotros mismos, sino que con los demás Pero no puedo empezar desde afuera si desde adentro no estoy trabajando Así que paso a paso otro de los puntos del no supongas, que podemos incorporar, es revelar los hechos, enfriar tus emociones durante al menos tres días antes de actuar compulsivamente. ¿Cuántas veces viene una situación, tengo que tomar una decisión, y de repente no escucho, no pienso y solamente actúo? Y voy para adelante y que sea lo que sea. Ahí es donde empieza el caos, ahí es donde por ahí las cosas salen como no queríamos que salieran. Si somos pacientes, si esperamos, si nos damos un poco de pausa, vamos a poder resolver nuestras situaciones de una manera mejor. ¿Sí? Entonces, en vez de suponer, actuar en ese caso. Actuar como Conscientemente, con pausa, sin prisa. Vivimos en una era en donde estamos en la vorágine de las redes, de las conectividades, de la información y queremos volar. Bueno, tengamos en cuenta que necesitamos un espacio de... Pausa, un espacio de reflexión, para realmente no caer en cosas que no queremos. Y el cuarto acuerdo, que es uno de los acuerdos que lleva más a la acción, y es el de da siempre tu máximo esfuerzo. Y el dar siempre tu máximo esfuerzo, ¿cómo lo podés aplicar en tu vida? practica dar un paso más cada día. Esforzate en aquellos aspectos que necesitas mejorar. Vas a dar un poco más siempre cada día y vas a mejorar aquellos aspectos que son de mejora. Y muchas veces también lo llamamos debilidades. Y el aspecto de mejora te invita a poder cambiarlo a Que tenga una posibilidad de cambio. Si lo llamamos debilidades, muchas veces nos sentimos débiles y eso nos lleva al no cambio. Entonces para poder cambiarlo, empezamos cambiando el diálogo y decimos que son aspectos de mejora. inspírate en personas que ya lo hicieron. Hay millones de fuentes de información disponible para cada tema que vos quieras ver. Para cada tema que lleves adelante, siempre hay alguien que está un paso más. Bueno, fíjate qué es lo que hizo. No como para copiar y pegar, sino como para sacar tu mejor versión desde el ejemplo del otro. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo es que hiciste? Recién hablábamos con Lucas, que no, no, nos compartió su ejemplo siendo campeón mundial de patín. Y... Llevándola adelante desde la mejor manera. ¿Y cómo hace? Se rodea de personas que están en un nivel más alto o en un nivel muy a la par. Y van juntos en el camino. Va comprendiéndolo desde ahí. Conversa con personas que sean ejemplares según tu perspectiva. Porque no va a ser lo mismo la, la perspectiva de otro que la tuya que estás buscando un resultado. Entonces, compartí con esas personas qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron. Lo que hablábamos recién. Aprende de las biografías, películas que te eleven, y experiencias donde aprendas. Cuestiones que te motiven. Otra de las cosas que suceden es también cuando perdemos tiempo en las redes sociales, cuando miramos eh, series o películas como para distraer el tiempo sin ocuparnos de nuestras responsabilidades. Eso nos hace también perder el, el, el trayecto hacia donde vamos. Sí es importante tener un tiempo de ocio, pero también es importante organizarlo. ¿Para qué? Para no escaparte de tu tiempo real y que tus objetivos se concreten. Porque todo lo puedes lograr siempre y cuando seas metódico en la situación. Cada uno llega más rápido, otro llega más lento. Tenemos que tener en cuenta que la perspectiva de cada uno es lo que le va a llevar al éxito que realmente está buscando. Bien. Descubrí la fuente inagotable de tu poder personal para ser más excelente cada vez en todos los planos de tu vida siempre buscamos en el interior, volvemos al interior del ser en qué soy bueno qué es lo que puedo hacer para poder aportar desde lo que quiero hacer y salir adelante desde ahí es donde vamos a trabajar y estos tipos de cuatro acuerdos, este libro que ha escrito lo he escrito justamente fíjense que son difíciles y son sencillos solamente que requieren de dedicación y tiempo ¿Tiempo de qué? Tiempo de escucha de uno mismo, tiempo de interiorizar, de decir, ¿hacia dónde quiero ir? Nosotros desde Create siempre acompañamos en procesos hacia donde la persona quiere acompañar, quiere alcanzar el objetivo. Desde ahí los acompañamos para que pueda descubrir qué es lo que realmente quiere hacer, cómo lo va a llevar adelante. Para eso estamos los coaches, acompañamos desde ese lugar. Y por eso los invito a que si realmente están buscando un objetivo, no saben cómo llegar, no saben cómo ir adelante, no tienen idea de qué vocación seguir, hacia dónde oriento mis estudios, mi trabajo, mi pareja, mis relaciones y demás, acá estamos. Me pueden buscar en arrobaerneuriarte en Instagram, me pueden contactar a través de Create. Este video sale por Facebook, sale por YouTube, compartilo, dale me gusta, seguinos. Y son... Herramientas que vamos compartiendo para que cada día seas tu mejor versión. Si tenés dudas, tenés un cambio de opinión, querés compartirnos algo, contáctate con nosotros y lo vamos a estar trayendo. Día a día estamos trabajando para ser nuestra mejor versión y para que vos también lo seas. Así que, quédate y ahora vamos a seguir con el programa. Nos queda más, créate espacio todavía. Ya venimos, más créate.